Bien. ¿Dónde te hijo la gran puta, que estamos en bendiciones. ¡A la ¡Vente aquí! ¡A tirar la, basura? tirar la basura! Bueno, ¿tú eres el presidente de los hombres de negro terraplanistas? No, eh, aunque prefieres permanecer en el anonimato... No, vamos a verte. Solo entra entre tu mano en plato. De los hombres de negro terraplanistas? Tengo que pasarte una información fundamental. ¡Eh! El terraplanismo ha estado bien estos cuatro años, de puta madre, y a favor, siempre va va bien, pero, pero ¿y el terraquietismo, tío? ¿Por qué no promovemos el, el terraquietismo en paralelo? Y además apoyándose un movimiento a otro, que sean dos movimientos, mejor que uno solo, y van en la misma dirección, plan, está redonda, está plana y quieta, está quieta. Puede haber eh, gente que piense que es una fera, pero que también esté de acuerdo con que está quieta. El, el movimiento terrestre. ¿eh? ¿Vosotros creéis que la Tierra está quieta o que gira sobre su propio eje? Dios de la luz y la oscuridad, ¿tú qué crees? No comen. <ríe> no comen. ¿Tú qué? Tú, tampoco... Yo no? que, que gira. ¿tú crees que gira? Pero no lo ves ni lo sientes, ¿no? ¿Eh? No, ¿no? Pues se ve en el cielo. ¿no? El cielo se ve en las nubes, que se mueven y van... Todos los experimentos que se han hecho para... ...comprobar el giro de la Tierra han fallado todos. El cual... péndulo de Foucault. El péndulo de Foucault falla también. De hecho, el péndulo de Foucault en muchos sitios donde lo tienen, lo tienen con una batería. Porque acaba parándose. Pero bueno, yo lo que quería proponer era el, el movimiento terraquietista. No. Entonces, eh, ¿tú, tú, te, tú, te, ¿tú te apuntarías, Dios de la luz y la oscuridad? No, tú seguirías siendo terra... como es? Terra -movi... Terraglobista. Terraglobista en movimiento. ¿no? Yo soy neutro. Yo no opino. Tú, tú, ¿Tú te apuntarías al, al, al partido de los terraquietistas? te daba apoya. No tiene mucho apoyo popular. ¿Y la diosa de las Amazonas? Qué opinada. Me interesa mucho eso. ¿no? no hablar del terraplanismo. Estoy hablando del terraquietismo. ¿Qué pasa con eso? Me estoy cumpliendo mi palabra, Maomi. ¿Estás de acuerdo con que la tierra está quieta? Esta es una de las tuyas. ¿Qué? Claro. Pero dios diosa las Amazonas, esto es muy importante para nuestra relación personal. ¿Tú crees que la tierra está quieta? No o sea, es se mueve. Te voy a dejar con la duda. Vale, me encanta. Me encanta no lo que, la, verdad, la verdad es que a veces sufro un poco. Pero bueno, lo que voy a contar ahora. Hasta que necesito amarillo. meterme drogas, todo el plan Para mantener el equilibrio. Quiero proponer, en este momento histórico, un himno Quietista, un himno para cantar a la Tierra quieta, porque la Tierra está quieta. Un experimento por el método científico que consiste en observación, puede hacerlo cualquiera en su casa, en cualquier sitio puede mirar que la Tierra está quieta. Eso, eso lo puede ver cualquiera en cualquier parte del planeta, en cualquier momento. Todos estaríamos de acuerdo con que la Tierra está quieta, excepto unos científicos que han descubierto que rota, pero nadie sabe sus nombres exactamente. Algunos han muerto. No. Bien, el himno, el himno. Vamos a cantar el lindo. Mira tú lo que tengo que hacer es mantener la calma. Tirarme en la arena. Tirarme en la <risa> arena. Y cantar. A... Esto. Tumbado así con los brazos abiertos y decir. En pleno contrato planetario, es una droga muy potente, pero con mantra se intensifica el efecto. Y el mantra dice: calcante. Muchas gracias tierra por tranquilizarme, por darme tu apoyo y estabilidad. Esto no sería posible si no pienso que la Tierra está quieta. Entonces me da estabilidad. Pues claro, como esta estabilidad sentimental con alguna persona diferente a ti mismo, ¿no? pues yo, hay que la estabilidad sentimental hay que desde la Tierra. eso eh. ¿Tú, ¿Tú a veces has sentido que no te apoyan? Pues... Que sepas que hay alguien que te apoyará siempre y que te ha apoyado siempre desde que has nacido. Y es la Tierra. O sea, la Tierra te ha estado apoyando siempre y te va a apoyar siempre. O sea, pase lo que pase, por muchas novias que te manden a tomar por culo, la Tierra siempre te apoyará. Por muy loco que te creas, la Tierra puede escucharte todo lo que le digas y no te discute nada. La Tierra, la tierra, la tierra, la tierra, la tierra es tranquilizadora. Y por eso es mi primera novia la Tierra, esa es la primera, le canto canciones. Pero no me la he follado, ¿eh? ¿Todavía? Todavía. Claro, tío. Bueno, esto era todo.